Está Willy García con 40 minutos y 2 segundos Amén, gloria al Señor Ahí está Willy Aleluya Dios les bendiga amados hermanos Una bendición enorme estar acá Pueden, pueden sentarse un momento Yo sé que están cansaditos, pero lo más importante, pues que están acá adorando al Señor. Amén. Eso es una gran bendición. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da a la directiva de los caballeros por esta oportunidad. La verdad que Dios nos ha llamado a poder predicar su palabra y eso es lo que hacemos. Y nos gozamos siempre que... Eh, se trata de lo que es el Señor. Amén. Y la verdad nos sentimos muy honrados de parte del Señor. Saludamos a los pastores. Eh, una bendición enorme para los que no me conocen. Me llamo Willy García. Eh, ahora pues ya casado. <ríe> y déjeme decirle algo. Eh, la verdad es que al ser paciente en el Señor Dios trae siempre lo mejor. Dios me dio más de lo que yo le pedí y me siento honrado por eso porque sé que Dios paso a paso ha, ha, ha ido cumpliendo eh, su propósito y nos hemos dedicado en poder predicar la palabra de Dios donde Dios nos ha llevado. Allí hemos predicado con amor y he visto la verdad, las maravillas en todas las áreas todo este tiempo después de un proceso terrible. Pero allí Dios es fiel a su palabra Y yo le digo siempre a los jóvenes No hay nada como esperar en el Señor eh, Las maravillas Porque Dios es fiel a su palabra Amén Así que eh, es una bendición enorme Ay, Mi esposa es en la parte de atrás Diana García La presento ya como mi esposa de la iglesia La Biblia Amén Amén Así que pueden poner ponerse sobre sus pies. Vamos a ir al libro de Mateo. Capítulo 7. Versículo 24. Una palabra que el Señor me entregaba. Y la verdad es que. Déjeme decirle que nadie de nosotros somos perfectos. Todos pues. Eh. Vamos creciendo, edificándonos en la palabra del Señor Como dice el pastor todo, Me pongo los pantalones cada día Pero si algo tengo Es de que siempre le digo al Señor Guíame en cada, en cada paso que yo doy eh, Hacer lo mejor que yo pueda como ser humano Y creo que siempre me gusta hacer lo mejor Y cada vez que, me, que Dios me entrega un mensaje para la iglesia Eh siempre primero llega a mi vida como todo predicador llega el mensaje a cada a nuestra vida para poder corregirnos para poder guiarnos y para ser mejores personas y por eso es que cada mensaje que Dios trae primero pasa por, por nosotros nos habla a nosotros para después hablarle a la iglesia amén cuando lo tengan pueden decir amén saludamos a los, a los amigos las visitas en esta hora están en el mejor lugar ¿Lo tienen? Sí. Mateo capítulo 7 versículo 24 La palabra se lee honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dice a su palabra Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa donde Sobre la roca Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba estaba fundada, donde dice? Sobre la roca, en el 26, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, y no las hace, le compararé a un hombre incesato, que edificó su casa sobre la arena y descendió en lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Padre, te damos gracias en esta hora, amantísimo Rey de Gloria, Dios mío, bendecimos tu santo nombre, Dios. Gracias Padre Dios mío daremos esta palabra, daré esta palabra Dios tal cual tú la has puesto en mis labios Dios en mi corazón Dios mío sé tú transformando vidas, renovando Padre Santo vidas, sé tú restaurando Padre corazones Dios en esta hora Toma el control, el control de la mente y el corazón Dios Toma, Padre, ahora reprendemos toda distracción del enemigo, reprendemos toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Queremos hablar en esta hora bajo el tema edificando en la roca que es Cristo. Edificando en la roca que es Cristo. Y quizá nosotros, cada uno de nosotros Los que hemos estado por muchos años en esta iglesia eh, Hemos conocido a muchas personas Que han a lo largo del evangelio A lo largo del camino Han venido a este lugar Y no solo acá, sino a otras iglesias Hemos visto que han conocido el evangelio de Dios Pero a la larga, no sé qué pasó en ellas Se apartaron, tuvieron un problema Pero se desviaron no sé qué pasó en estas personas, pero en un dado caso recibieron un milagro de parte de Dios, recibieron esas promesas de parte de Dios, pero se apartaron. Y me pregunto qué pasó con estas personas. Si no en un momento sintieron el poder de Dios en su vida. Sintieron sanidades en sus vidas. Sintieron milagros en su vida. Dios restauró su familia. Pero hoy no están en este lugar sirviéndole al Señor. Y me preguntaba por qué aquellas personas que antes estuvieron sirviéndole al Señor. Hoy ya no están. Qué pasa con aquellas personas. Qué pasó en su corazón. Qué lo dañó. Porque se fueron. Y me hago estas preguntas de esa persona: ¿dónde se sienten mejor? Si estando sirviendo al Señor o estando allá afuera sirviendo al mundo. ¿Qué fue lo que pasó con esta persona que estuvieron aquí y yo ya no la vemos? Esta pandemia nos ayudó a conocer. Quiénes son realmente los verdaderos cristianos. Porque mucha gente en esta pandemia se fueron de algunas iglesias y otras. Los ayudó, los empujó para hacer mejor las cosas y venir y adorar al Señor. Pero cuando yo veo la palabra de Dios en Mateo 7.24. Cristo nos habla y habla de una parábola hermosa aquí. Porque Cristo pone dos perspectivas de dos hombres. Una parábola que Dios está hablando. Dos perspectivas diferentes de dos hombres. y Cristo habla y dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace lo compararé a un hombre que prudente que edificó sobre la roca. Pero por el otro lado dice aquel que oye mis palabras y no las hace. Lo voy a comparar con un hombre insensato. Insensato. Porque la palabra prudente es aquella que ve el peligro, ve el riesgo. Calcula el riesgo y mira si lo puede hacer o no lo puede hacer. La palabra sensata es aquella que mira a largo plazo, ¿me conviene lo que voy a hacer o no me conviene? ¿Estoy en el camino correcto o estoy en el camino incorrecto? ¿Le conviene a mi familia que yo siga lo que estoy siguiendo o me voy tras la corriente de este mundo? La persona sensata es aquella que no mira solo por él, sino que mira por su familia también. Y la, la, la persona insensata es aquella que edifica sobre la arena. Pero también esta persona insensata es aquella persona egoísta que solo mira lo de él, que solo mira qué va a pasar en el momento, pero no mira qué va a pasar con su familia el día de mañana. Y Cristo dice que hay dos clases de personas allí, el que edificó sobre la roca. Vinieron ríos. Soplaron vientos, pero la roca, el que estaba parado sobre la roca se mantuvo. Pero el que estaba edificado en la arena, ¿qué pasó? Cayó y fue grande su ruina. Esta es la persona insensata. Pero cuando yo voy a la palabra... En, en, ese, en esa mismo, en misma parábola, Cristo nos da tres palabras que nos ayudan en la vida diaria. Que nos ayudan a edificarnos y nos ayudarán a poder esta, ser estables en el Señor. Y lo primero que Cristo habla es que dice cualquiera que escucha mis palabras. Escuche, quiero que me ponga atención a lo que yo le voy a decir. Cualquiera que escucha mis palabras. Principio número uno. Cualquiera que escucha mis palabras. No es solo de venir al servicio a escuchar. ¿Qué fue lo que pasó? En el, ¿Qué fue lo que se habló? Sino conocer qué es lo que Dios está hablando. Cuando vamos... A Juan 10 27 Cristo Le dijo esta palabra A los discípulos y les dice Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Escuche bien Mis ovejas oyen mi voz Yo las escucho Y ellas me siguen Lo que Cristo está hablando Es que dice ellas oyen mi voz Yo las escucho Y ellas me siguen pero nunca nosotros vamos a poder a escuchar a Dios. Mire, hay muchas personas, incluso a veces cometemos tantos errores en nuestra vida. A veces para tomar una decisión, muchas veces decimos, ¿cómo podemos escuchar a Dios? ¿Cómo podemos hacer para poder entender a Dios lo que me está hablando? ¿Cómo puedo yo hacer para entender todo lo que Dios me está hablando? Y yo le voy a decir algo que cuando nosotros tenemos el oído directamente para escuchar a Dios, no se nos va a hacer difícil entenderlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vemos al pastor en un redil de tantas ocasiones que está viendo, a, a, que está escuchando a las ovejas y las ovejas lo escuchan a él, siempre agudizan su oído. Usted como padre, usted como madre va a escuchar la voz de su hijo y sin verlo usted la va a reconocer. Usted va a reconocer la voz de alguien que está cerca a usted todo el tiempo y no le va a costar mucho trabajo escuchar o entender la voz de esa persona porque pasa día tras día tras día escuchando a esa persona y así es Dios con nosotros. ¿Cómo vamos a entender a Dios cuando Él habla a nuestra vida? Y es que para poder entender a Dios cuando Él habla a nuestra vida. Lo primero es que tenemos que tener intimidad con Él. Tenemos que tener esa relación de cerca con Dios como padre a hijo. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Cuando, nos, cuando tenemos esa intimidad con Dios, no tan fácil. El enemigo se va a filtrar y nos va a hablar, porque el enemigo también habla. Y eso ha sido uno de los problemas, como iglesia. Eso es uno de los problemas con, que nosotros hemos tenido por largos años que no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. No hemos aprendido a saber quién es el que nos está hablando. Escuchamos a otras personas, pero no aprendemos a escuchar a Dios. Escuchamos a nuestros amigos, pero no aprendemos a escuchar a Dios. Y yo siempre digo quién es el que te está hablando al oído. Y se lo digo a los jóvenes, ¿quién es esa persona que está a tu lado todo el tiempo? Que te está desviando de los caminos de Dios. Principio número uno. Aprender a escuchar a Dios. Tener esa relación con Dios. Tener esa intimidad con Dios. Para que Él nos escuche también de la misma manera. Porque todo el tiempo Dios no está hablando. Pero a veces yo estoy desenfocado de las cosas que a mí me convendrían hacer. Segundo principio el hacer, en el hacer conlleva mucho esfuerzo, porque Cristo dijo cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, el hacer, en el hacer conlleva esfuerzo y disciplina, la disciplina es aquella que si hoy empiezo algo lo tengo que terminar, mañana lo tengo que seguir la disciplina es que yo no tengo que dejar nada a media tiempo. Lo que hoy empiezo yo lo tengo que concluir. Por eso Santiago habla y dice que las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Que es arrastrada por el viento de un lado hacia otro. Y Dios no puede hacer nada en aquella persona que es inconstante en sus caminos Que hoy ora, mañana no ora, hoy lee la palabra, mañana no la lee ¿Cómo Dios va a trabajar en mí? No puede de ninguna manera trabajar en mi vida Si yo soy inconstante, soy indisciplinado en la oración Soy indisciplinado, no tengo esa relación con Dios Y Dios habla en el hacer Dios dice todo aquel que escucha mi palabra También tiene que hacer la, la acción Y la acción muchas veces nos cuesta Por eso Dios le dice a Josué Mira Josué solo te voy a pedir una cosa Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Solamente esfuérzate y sé valiente Sigue avanzando cuando ya no puedas avanzar Mira Josué, solo una cosa te voy a decir Tienes que seguir cuando no tienes que, cuando ya no puedes seguir Tienes que avanzar cuando las fuerzas se te van Mira Josué, yo voy a darte la fuerza Pero yo voy a ir contigo Pero tú tienes que enviar, dar 13 vueltas al muro de Jericó Porque muchas veces Dios no va a venir a hacer lo que a mí me corresponde hacer Dios no vino a darle ladrillo, a ponerle ladrillo a Jeremías y lo colocó allí, ¿no? De ninguna manera. Dios le prometió a Josué, mira, avanza Josué y cuando dé las 13 vueltas, los muros se tienen que caer. Solo te sé decir una cosa. En el camino muchas veces vas a llorar, pero volverás a sonreír. En el camino muchas veces gritarás de dolor, pero yo voy contigo. En el camino muchas veces vas a desmayar, pero mi diestra te va a sostener. Por mucho por muy difícil que sea el camino, no te tienes que detener, José, porque allí yo voy contigo, voy contigo como poderoso gigante. Aún por muy duro que sea el camino, Dios va allí abriendo caminos donde no lo hay. Por eso la iglesia le digo Hoy en este día Por muy fuerte que sea el momento que estemos pasando Dios dijo Sobre esta iglesia edificaré Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Es por eso que la iglesia Tiene que seguir avanzando Y nada la puede detener El hacer conlleva esfuerzo. El hacer conlleva, conlleva sacrificios en nuestra vida. A veces vamos a sonreír. A veces vamos a llorar. A veces lo vamos a lamentar. Y muchas veces. Vamos a tener ese gozo. El hacer te va a llevar al desafío. El hacer muchas veces te lleva te llevará hacia adelante pero por muy Difícil no te tienes que quedar no te Tienes que estancar El hacer lleva sacrificios y Dios le Habla Dios le habla a, a, a Josué le dijo Mira Josué ahora te toca a ti Moisés Ya murió te toca a ti y no hay otro líder que pueda llevar hacia adelante a este pueblo. Te he preparado hasta este momento para que puedas avanzar con este pueblo. Yo voy a estar contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Yo te voy a usar en los momentos más duros. Pero algo José, tienes que seguir avanzando. Aún en medio de esta situación. El hacer. El hacer te llevará a las batallas plenamente: pelearás palmo a palmo con el enemigo, y cómo lo vas a hacer, doblando tus rodillas, leyendo la palabra cada día, y Dios siempre estará contigo. Lo segundo, lo, lo tercero que Dios habla, le dice en el Salmo 1: Escucha lo que lo que Cristo, lo que lo que Cristo dice. Cualquiera pues que oye mis pa estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. Cualquiera que oye mis palabras y las hace. Tres principios con el cual nosotros podemos vivir el resto de nuestras vidas. Tres principios que Dios nos está enseñando en la palabra. Tres principios con los cuales puedo yo pelear y seguir avanzando en el camino, en el Evangelio. Tres principios para ver que mi casa no caiga, sino que se mantenga en la roca. Tres principios para yo entender que Dios está interesado en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Tres principios que Dios nos está enseñando poderosamente aquí en su palabra. Para poder edificar sobre la roca, escuchar, hacer la palabra de Dios. Y en el Salmo 1 habla el salmista Dios inspirando al salmista David y le dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. En consejo de malos. Dios, Dios le está diciendo a David bienaventurado, David inspirado por el Espíritu Santo, dice: bien, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Escuche bien: Es aquel varón que no se detiene a escuchar las críticas del que está a su lado. Aquel que no ha andado en consejo de malos es aquel que no se pone a criticar hacia los demás. Para, para yo poder edificar mi casa sobre la roca, yo primeramente tengo que en vez de darle, de hundir a mi hermano más, yo tengo que levantarlo. Porque yo no puedo edificar mi casa sobre la roca cuando yo odio a mi hermano. Yo no puedo edificar mi casa sobre la roca. Cuando critico liderazgo. Y son principios en nuestra vida. Porque esos principios a nosotros los bendice. No va a, a bendecir a otra persona. A mí me bendice. ¿Por qué razón? Porque Cristo simplemente vino a morir a una cruz. Derramó su sangre. Fue traspasado con una lanza. Todo por usted y por mí. Y yo y ahora yo pisoteo la sangre de Cristo. Cuando trato mal a mi hermano. Usted sabe por qué muchas veces nos quedamos estancados. En nuestra vida. Es porque a veces las maldiciones vienen. Y no nos damos ni cuenta. La lengua, dijo Santiago, es tan fácil, es como un fósforo, usted lo enciende. Yo quiero que tanto como usted y como yo seamos bendecidos, pero para ser bendecidos tenemos que aprender estos principios en nuestra vida. Por eso Cristo estaba tan interesado. Les enseñaba la palabra a los discípulos y les explicaba. La palabra, bienaventurado, el varón que no anduvo en consejo de malos. A quien yo estoy escuchando, yo le voy a hacer muy claro: yo con una persona que no me edifica mi vida, yo no ando. Porque en vez de ayudarme a, a amar más a Dios, me jala. Del propósito de Dios. Yo amo a todos. Pero oro por todos. Pero no ando con todos. Porque usted amado hermano. Tiene que identificar. Sus amistades. Yo le digo a los jóvenes. Tienen que identificar sus amistades. Y lo he dicho muchas veces acá. Que Pablo dijo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede ser muy buen cristiano. Pero si se junta con otra persona que no le sirve a Dios. Lo lleva al mismo hoyo que él está. Lo lleva al mismo hoyo que él está. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni es silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche bien El escarnecedor es aquel que se burla de todo El escarnecedor es aquel altivo de corazón Que se sienta con otro para poder hablar del hermano Para tratar de humillar al hermano El escarnecedor es aquel que no tiene Ni vergüenza por él mismo Ese es el escarnecedor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 la enseñanza que yo le estoy transmitiendo este día, esta noche en su ley medita de día y de noche los beneficios son que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará escuche los principios que Dios nos habla día y día tras día. Y Dios le dice a Josué. En Josué 1.8 le dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita José en él de día y de noche. Para que todo lo que hagas. Todo te salga bien. Medita en él de día y de noche. ¿Y qué es meditar? Meditar es tener el sumo cuidado de la palabra Preocuparse por la palabra Ser diligente en la palabra Meditar es el susurro íntimo del corazón Meditar es reflexionar en la palabra de Dios Por eso que nadie que no reflexiona en la palabra de Dios No puede edificar su casa sobre la roca si yo no medito en la palabra de Dios. Si yo no hago lo que en la palabra de Dios está. Yo no estoy edificando mi casa sobre la roca. Meditar. El salmista David habla en el Salmo 63. 6, dice cuando me acordé de ti en mi lecho. Cuando de medité en ti en la vigilia de la noche. En qué meditaba el salmista David. Se acostaba en su cama, se recostaba, se ponía a meditar. ¿Qué fue, qué era lo que el salmista David meditaba? ¿Qué era lo que pensaba el dulce cantor de Israel? Como, como lo llaman, el que escribió muchos salmos, que el Espíritu Santo lo inspiró para escribir muchos salmos.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 lo que el salmista David hacía en su lecho era exaltar el nombre de Dios. Así era como él edificaba la casa sobre la roca. David meditaba de noche en la palabra de Dios. Se deleitaba en la palabra de Dios. Así era como David meditaba en el Señor. El dulce cantor de Israel Y mire lo que dice en el Salmo 119 27 Le dice hazme entender el camino de tus Mandamientos para que medite en tus Maravillas Aquí David le estaba diciendo sabe qué Hazme meditar en tus mandamientos y tus estatutos, en tus maravillas. Cuando David hacía algo de esta manera, él estaba mostrando un agradecimiento a Dios. Porque cuando nosotros meditamos en la palabra, podemos ver la grandeza de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestra vida, lo, lo que nos queda es alabar el nombre del Señor. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, vamos a reconocer quién es Dios en nuestra vida, que es Él lo que ha hecho en nuestra vida. Por eso que cuando meditamos en la palabra lo que entra en nosotros es agradecimiento. ¿Por qué agradecimiento? Porque de saber que quién era antes usted y lo que es hoy. De dónde Dios lo sacó y a dónde Dios lo trajo Solo aquellas personas que tienen agradecimiento en su corazón Saben de que un día estuvieron en el hoyo Y Dios metió su mano y lo restauró aquella persona que son agradecidas con Dios Son aquellas personas que reconocen quiénes eran antes y que Dios los trajo de las tinieblas hacia su luz admirable Ninguna persona que no sea agradecida es eh, porque no lo sacó de ningún lugar. Cuando yo reconozco quién es Dios, de dónde me trajo, el único propósito mío es alabar el nombre del Señor. Y aquí hay muchas personas que han Experimentado el llanto, el dolor En sus casas, aquí hay Personas que han experimentado el dolor Y saben y dicen que el Único que lo tiene aquí es la Mano del Señor, del Dios Todopoderoso, si no fuera Por él, hoy no estuviera aquí en Este lugar, alabando y glorificando Su santo nombre Por eso David reconocía La grandeza de Dios, de aquel Que había colocado el cosmos En su lugar, la galaxia, la las Estrellas que le había puesto límite A las aguas ahora se estaba Acordando de él que no Era insignificante pero Decía como pudiste Aún me formaste Un poco menor que los ángeles Y ahora Me coronas de gloria y de honra No podía entender De una relación De un hombre ta, Con un Dios tan grande y poderoso No podemos entenderla. No es todo palabra, no es todo conocimiento. Es saber dónde estamos ubicados, es saber qué relación tengo yo con mi Dios, en qué estamos edificando nosotros. ¿Estamos edificando sobre la roca o estamos edificando sobre la arena? ¿En qué estamos edificando? Y Cristo hace estas preguntas. ¿Queremos ser prudentes o insensatos? Como iglesia, muchas veces... Creemos que Cristo viene pero no vivimos Como Cristo requiere Estamos edificando en la roca O en la arena Escuche madre iglesia los tiempos son bien malos Bien difíciles Póngase de pie Aleluya Le damos gracias a Dios Vamos a ser un poco breves Si hay alguno Que por mucho tiempo Ha edificado en la arena Y por mucho tiempo Su casa se ha caído Día tras día Día tras día Y no encuentra una razón Para poder seguir adelante se si ha preguntado Ha edificado ha tratado de edificar sobre esa roca. Y es tiempo de reconocer: de que si sigue haciendo las mismas cosas que antes hacía, va a seguir siempre edificando sobre la arena. Va a seguir siempre edificando sobre la arena. Y yo quiero invitar a aquellas personas que no han conocido y han dicho ¿Por qué siempre caigo en el mismo lugar? ¿Por qué siempre yo voy al mismo lugar? La iglesia, cierre sus ojos Y por mucho que intento, siempre llego al mismo lugar Al mismo hoyo, al mismo abismo Siempre llego al mismo abismo. Yo voy a invitar a los, a los cantantes. A Escuche, en la vida del ser humano, de nosotros, muchas veces vamos a estar arriba y muchas veces vamos a sentir que estamos abajo. Cuando tratamos de edificar sobre la roca, vamos a experimentar el sufrimiento. Porque el enemigo lo atacará con todo lo que tiene. Con todo lo que tiene. Con todo lo que tiene. Pero ahora yo le digo a usted, ¿quiere seguir edificando sobre la arena o quiere edificar sobre la roca? Y si hay alguien dispuesto en esta hora a edificar sobre la roca Salga de su lugar y venga y dígale Señor ahora yo estoy dispuesto Que lo que antes no pude hacer ahora yo comienzo en este momento Que lo que antes yo hacía mal ahora quiero comenzar contigo Un nuevo año, una nueva temporada con el Señor Oh poderoso El enemigo por muchos años Se ha estado burlando Cuando usted edifica Sobre la arena Y te dice No podrás Mira tus fracasos Mira tu dolor Mira tu llanto Mira tu llanto y siempre que tratas de edificar sobre la roca, el mismo Satanás te señala y te dice, no vas a poder. Yo siento el poder de Dios aquí. Y te señala una y otra vez, te lanza dardos a la mente y te dice, si tú edificas de la roca, yo te derribo. Pero mentiras. Porque hay uno que te compró a precio de sangre Y ese que te compró a precio de sangre Te dice hoy esta noche Yo voy contigo Y masaja maya Y aquí hay personas que callan en el mismo círculo Se creen fracasadas pero no eres un fracasado. Y el Cristo de la gloria hoy te dice: Ven a mi mesa que yo te voy a hacer sentar. En silla de príncipes, están. Ama. ¡Shh! Y una tras otra vez te sigue hablando. Pero tú no eres. Nacido, tú no eres creado para quedar estancado en el mismo lugar, tú eres creado para llegar a la meta, al plan de Amasa, poderoso Dios. Para, tú no eres creado para ser, para fracasar Una y otra vez Tú eres creado con un propósito Y ese propósito se va a cumplir cuando tú avances Y mahamaso Yo siento el poder de Dios aquí La iglesia tiene que reconocer que la llave, la autoridad Cristo te la entregó en la cruz del Calvario Y sol. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret Tú tienes la autoridad en tu boca Tú tienes Ah poderoso Rey de Gloria Tú tienes la autoridad en tus labios Tú tienes ¿Por qué mujer te dejas una y otra vez lanzar esos dardos y llegan a tu mente y después llegan a tu corazón y le dices al Señor, Señor, ¿dónde tú estás? Y Dios te dice, yo te entregué la autoridad en tus manos, úsala. Usa esa autoridad, usa esa autoridad que yo te entregué en la cruz del Calvario. Uf, poder de lo alto Poder de lo alto sama, Poder de lo alto Poder de Dios Yo voy a hacer un llamado Para aquellas personas que no han conocido Como su único y suficiente Salvarado al Señor Si hay alguien que dice Que quiere aceptar al Señor Pase aquí al frente Oh, poderoso Rey de Gloria Hay alguien que diga Yo acepto al Señor Como mi único y suficiente Salvador Reprendemos al diablo en esta hora Reprendemos toda obra de las tinieblas ahora Reprendemos todo dardo a la mente en esta hora Oh poder de Dios poder de lo alto, levante su mano allí es donde está usted, ahí parado levante su mano si Dios si el enemigo te ha dicho que no podrás edificar, Dios te dice tú si sí puedes tú si sí puedes Tú si sí puedes, ama. Tú si sí puedes. Tú si sí puedes porque el Espíritu Santo está en ti. Tú si sí puedes. Oh, poder de Dios. Poder del Espíritu Santo. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Oh, poderoso Rey de Gloria. Poderoso Espíritu Santo, yo te pido el toque y el fuego de Dios ahora desciende, desciende con poder y ah. desciende con el fuego del Espíritu Santo.